Exactamente. Comienzan las clases. Ya se ve un panorama quizás diferente porque comienzan a llegar padres con sus niños. Por ejemplo, en este establecimiento donde estamos ubicados en Guaymallén, sobre calle Godecruz y Pellegrini. ¿sí? Guillermo Cano se llama esta escuela. Tiene una matrícula de más de 400 alumnos. Y como te decía, algunos padres han llegado. Sí, quizás otros lleguen un poquito más tarde. Viste que por allí venimos medios remolones de las vacaciones. Pero bueno, algunos padres tenemos en las puertas con niños. Algunos padres más tímidos del otro lado, y voy a girar para que ustedes se observen, se han venido del otro lado, pero hay ya papás eh, presentes. Papá, trayendo a su niño, digo, lo trae a la escuela, eh, volviendo. Sí, volviendo, gracias a Dios. Y bueno, eh, a ver si empezamos el ciclo nuevamente. Y, y que estamos de acuerdo con los maestros, pero también estamos de acuerdo que no tienen que perder las clases. Claro, claro. algo claro. eh, bueno, que tiene que ser. Usted dijo, bueno, lo llevo aunque sea jueves y viernes claro. y que continúe, ¿no? Por supuesto, que continúe el colegio y vamos a ver qué pasa. Bien, muchas gracias. Por favor. Bueno, amigo, trae a su hija tempranito. Sí, exacto, Bien. empezando de vuelta ahí, después de las vacaciones. De vuelta al ruedo, digo, ¿uno por allí se desacostumbra un poco en estas dos semanas de vacaciones? Sí, sí obvio, por eso mismo la traigo, claro. para que no se desacostumbre. Es la rutina? ¿Temprano te levantás, tenés que ir al trabajo? ¿cómo es? Después voy al trabajo, exacto, la dejo y ya empezamos, seguimos trabajando. Bien, muchos alumnos en esta escuela, ¿no? Sí, sí, sí, son varios, son varios. ¿Estás de acuerdo con el paro docente que se realizó eh, día martes, miércoles? Y No estoy muy de acuerdo con los paros, pero bueno, es la medida que por ahí a veces tenemos nomás, no queda otra que hasta que se den cuenta ahí que, que tienen que pagar más, que tienen que pagar bien en realidad. Muchas gracias. Gracias Bueno, están llegando recién, sí, vamos a seguir recorriendo y preguntando justamente a algunas mamás. Mamá, breve, le pregunto. A ver, bueno, las, son chicas, se dieron vuelta, a ver, vamos a ver. Eh, señora, le pregunto brevemente, ¿trae a su hija tempranito? Sí, tempranito. A ya las sabíamos... 7.45 ya estábamos acá, no había nadie. Ah, bien, muy temprano, era muy temprano. Sí, sí, lo que veo es que de a poco se concentran todos aquí fuera de la escuela y luego sí. entran a las 8 en punto, ¿no? A las 8 en punto, ajá. Bien. Es una matrícula grande la de esta escuela, ¿no? Más sí. de 400 alumnos. Sí, sí, son muchísimos niños. Siempre está lleno esta hora acá. Bien. Pero se ve que... En... Hace... nota la diferencia. Sí, aparte yo llego a las 7.45 todos los días y... Y hay muchos niños ya. Hoy no había nadie, nadie, Bien. literal. ¿Cómo, mamá, apoya el paro docente que se realizó? ¿Cómo lo ve? Sí, lo apoyo, pero bueno, pues también por ahí se tienen que poner en el lugar de nosotros, que trabajamos. Yo la traigo porque me tengo que ir a trabajar y, y las horas que está acá, las yo las trabajo. Entonces salgo justo a las dos y media para venir a... Claro, ¿y qué hizo estos días que hubo paro? Por ejemplo, ¿tuvo que dejarla con alguien? Sí, tuve que buscar quién la cuidara el claro. lunes. y En las otras las vacaciones estaba con mi hija más grande, que estudia, pero después empezó la escuela, la facultad y... Se va normalizando la situación. Sí. Parece que se corrió un comunicado que decía que apoyáramos a los maestros y siguiéramos haciendo paro. ¿A ah, usted le llegó un WhatsApp? Sí, entonces muchos en los, en los grupos de los padres decían, no nos mandemos, no los mandemos. Bueno, empezaron a decir, así se armó y bueno, por eso vinieron tan poquitos. Gracias, señora. No, de nada. Bueno, trae a su hija justamente a la escuela. Miren cómo van ingresando de a poco, los pocos alumnos que hay van ingresando, sí, a la escuela Guillermo Cano, sí, ubicada, repetimos, sobre Godecruz y calle Pellegrini, esto es en Guaymallén, sí, están ingresando a las 8 de la mañana. Los niños vuelven a clase de a poco, ¿sí? Quizás no es el panorama de todos los días antes de las vacaciones, pero de a poco. Van volviendo a la escuela, quizás algunos tomaron la determinación de venir directamente mañana viernes o la próxima semana, Tano, comenzar, ¿no? Claro, es que es verdad, si vos te pones a analizar, por ahí alguno dijo, ya está, este, nos, nos tomamos la semana y volvemos la semana que viene. Eh, tuvimos el lunes feriado, un Lunes feriado, papá, martes y miércoles de paro, por ahí ya alguno dice, ya está. Exactamente, papá. Trae a su hijo, decidió traerlo jueves y viernes. Digo, algunos papás habrán optado por decir directamente lo llevo la semana próxima, ¿no? Sí, yo lamentablemente, mis rutinas diarias tienen que seguir. Los dos trabajamos y no tenemos con quién dejarlo. ¿Y ¿Cómo hacen? ¿A qué hora se levantan? ¿Cuál es la rutina de, de, de la a mañana? La... Yo me levanto a las seis y media. De allí traen a su hijo a este establecimiento sí. y de allí en más a trabajar. A trabajar, exacto. Eso estos días que hubo paro, que por allí no pudo dejar a su niño en la escuela. Y lamentablemente, o sea, lo tengo que molestar a familiares, a familiares para que, que me lo cuiden. Claro. O sea, tengo que recurrir a eso. Bueno, pero ¿Está de acuerdo con el paro docente, digo, para tener mayor eh, incremento en los salarios, digo, del personal docente? Sí, está, todo está justo. O sea, vos te mereces un sueldo digno, yo me merezco un sueldo digno, todos se merecen un sueldo digno, pero por ahí entorpece claro. la forma. Papá, se normalizó por lo menos desde hoy en más la situación para ustedes, digo. Sí, sí, sí. Por lo menos hoy día no tenemos que molestar a nadie. Al trabajo ahora, gracias. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, es así, es así. Así lo toman los padres. Sí, están apoyando el paro docente, pero si bien lo apoyan al paro, eh, dicen, bueno, no tuve con quién dejar a mi hijo, ¿no? Eh, para claro. poder realizar mis labores y la costumbre que tienen de eh, llevar su vida a cabo todos los días de esa manera, ¿no? Bueno, Pablo, ¿te quedas por ahí? Eh? A ver un poquito más, este, cuando vos lo creas necesario, te damos aire para ir tanteando un poco la situación, cómo está la mañana en materia escolar, teniendo en cuenta ese tiempo que venimos de dos días de paro y de vacaciones de invierno. Gracias, Pablito.